Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz jueves para todos, qué alegría poder iniciar nuestra jornada dándole gracias a Dios. Vamos a ponernos en la santa presencia del Señor el último jueves de este año, sea la oportunidad para que con, con la gratitud a Dios, con, reconociendo todas las bendiciones del Señor, digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la palabra nos regala este texto de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito. Un par de tórtolas o dos pichones. Dirían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y peadoso, que esperaba que Dios trajera al consuelo Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba y lo había anunciado que antes de morir vería el ungido del Señor. Movido pues por el espíritu había ido al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada, Simeón tomó al niño en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo en paz. Mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño están admirados de lo que decían de él. Simeón también los bendijo a ellos y María, su madre, le dijo, mira, este niño está destinado para hacer que en Israel unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción y una espada atravesará también tu propia alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en primer lugar destacar cómo los padres de Jesús son judíos cumplidores de la ley y van al templo a dar la ofrenda por... En gratitud a Dios por el ministro pero también cómo la profecía nos invita a estar preparados, a estar listos para esa experiencia de encuentro con Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tus siervos en paz. Es precisamente la expresión final, después de un largo trabajo de preparación, de camino, de perseverancia. Que el Señor también nos dé la gracia de perseverar en el camino de la salvación, en nuestros compromisos cristianos. El Señor los bendiga, los guarde. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.